Nuestro socorro está en el nombre de Jehová que hizo el cielo y la tierra. Primera Corintios 13 Si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o símbolo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendida todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladara a los montes y no tengo amor, nada soy y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y el conocimiento se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, pero cuando ya fui hombre, Dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Primer Libro de Samuel Capítulo 14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 Y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Boses y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte, hacia Migmas, y el otro al sur, hacia Gabá. Dijo pues Jonatán a su paje de armas, «Ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros» pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió, Haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán, Vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así, Esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así, Subid a nosotros, entonces subiremos,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 Entonces el pueblo dijo a Saúl, ¿ha de morir Jonatán el que ha hecho esta grande salvación en Israel? No será así. Vive Jehová que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. Y Saúl dejó de seguir a los filisteos, y los filisteos se fueron a su lugar. Después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón,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 y diez mil hombres de judá y viniendo saúl a la ciudad de amalek puso emboscada en el valle y dijo saúl a los ceneos idos apartaos y salid de entre los de amalek para que no os destruya juntamente con ellos porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de israel cuando subían de egipto y se apartaron los ceneos de entre los hijos de amalek y saúl derrotó a los amalecitas desde avila hasta llegar a shur que está al oriente de egipto